Y buenas tardes a todas, a todos. Eh, bueno, agradecer a, a las personas asistentes, a la organización. No me voy a extender aquí porque repetiría un poco eh, todo el agradecimiento que ya ha dicho Coral y, y así para, para aprovechar el tiempo os cuento un poco. Yo soy socia fundadora de NUS Cooperativa. Somos una cooperativa que nos dedicamos a realizar sobre todo proyectos y acciones de sensibilización y prevención de problemáticas sociales, como las que pueden ser el bullying, el cyberbullying y también otras eh, temáticas de desigualdad social, como pueden ser tema, temas de género, temas de racismo, de desigualdad. Normalmente utilizamos la creatividad y, y muy a menudo las herramientas teatrales para llevar a cabo nuestras acciones, siempre desde esta mirada preventiva y de sensibilización. Entonces, eh, de, tenemos varios formatos de actividad. Algunos son espectáculos de teatro-foro, eh, que, que dirigimos sobre todo al público joven y también a sus agentes socializadores, profesorado, familias y luego una parte más de talleres y de formación a profesionales o de sensibilización a familias sobre todas las temáticas que, que trabajábamos. Eh, yo os he preparado una pequeña presentación para, para aportar también elementos visuales eh, que, que nos ayuden a fijar un poco las ideas que, que os quería compartir. Entonces la voy a presentar eh, bueno, lo primero que os quería plantear cuando hablamos de bullying, de ciberbullying, al final de relaciones de convivencia, ¿no? yo también eh, comparto mucho el, el enfoque de Coral, de que tenemos que estar hablando de, de relaciones personales y de convivencia. Me gustaría plantear una pregunta abierta, que es eh, cuál es nuestra relación, cuando digo nuestra, es de las personas adultas con la tecnología. ¿no? Porque como, como comentaba Coral, eh, hay esta tendencia a, a demonizar la tecnología, a tenerle miedo, a, a enfocar estos miedos solo al público joven o, o a niños y niñas más pequeños. Pero a mí me gustaría que empecésemos un poco a plantearnos, uy, yo como adulta, yo como familia, yo como profesor, profesora, ¿cómo me relaciono con la tecnología? Para intentar eh, parar un poquito de, de hablar desde esta un poco de esta condescendencia ¿no? que a veces utilizamos sin darnos cuenta con los jóvenes de que son los jóvenes los únicos que tienen problemas con las tecnologías. Eh, os pongo esta esta imagen para preguntaros ¿y vuestra relación con la violencia? ¿No? Solo os invito a entrar en Twitter, que es una red mayoritariamente utilizada por personas adultas y en las que hay unos grados de violencia muy elevados. ¿no? Entonces, eh, esto lo planteo porque, porque me parece esencial no y retomando un poquito lo que decía Coral cuando hablaba del, del profesorado y de, de qué relaciones de poder también establecen el profesorado con, el, con los alumnos y alumnas, eh, creo que esta cuestión nos la tenemos que hacer todos y todas, desde el rol que tengamos, no para, para ir pensando. En este sentido, ¿qué relación tenemos con la violencia, con las redes?, y un poco cómo lo gestionamos o cómo hablamos de ello, ¿no? y cómo lo transmitimos a, a nuestros niños y niñas y a nuestros jóvenes. Nosotras desde NUS siempre enfocamos el tema del bullying y el ciberbullying y al final de la convivencia con problemáticas sociales. No, no, lo, no lo enfocamos desde eh, una problemática específica de determinados alumnos o de determinado grupo, sino que somos conscientes que vivimos en una sociedad donde hay desequilibrios de poder, ¿no? donde hay cosas más valoradas que otras, donde hay desigualdad y que estos valores también se cuelan y permean en los grupos de jóvenes. En este sentido, eh, al mismo tiempo, cuando hablamos de violencia, la sociedad está dando a los jóvenes y a los niños y niñas un doble mensaje. ¿no? Muchas veces desde la familia, desde la escuela, eh, el mensaje es la violencia es mala, no, no hay que pelearse, no hay que... ¿no? este mensaje de violencia mala y al mismo tiempo eh, nuestros niños y niñas y jóvenes también se socializan con, bueno, con una serie de películas, series, canciones que, que muchas veces ¿no? hacen apología de la violencia o que muestran a la violencia como algo atractivo, como algo sexy, como algo también que funciona, ¿no? que alguien consigue lo que quiere a través de la, de la violencia, entonces estamos conviviendo con este doble mensaje. En este sentido, nosotras trabajamos mucho eh, a través del teatro eh, la problemática del ciberbullying y, y también a través de talleres y nos damos cuenta que en todos los grupos, en el, en el momento en que haber, empieza a haber una dinámica de, de acoso, de violencia sostenida a lo, largo, a lo largo del tiempo, se va generando una cultura del silencio. Nadie dice nada ¿no? y aquí eh, parece que nadie sabe nada. Pero al final, los compañeros de ese, grupo, de ese grupo clase sí saben, sí ven, sí se enteran. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando que, que se establece este silencio ¿no? que, que impide que ese grupo, esos jóvenes, esos niños, vayan a sus adultos, a sus referentes, a pedir ayuda? ¿no? Entonces, yo hablaré un poco de, de cosas, de elementos que sostienen esta cultura del silencio eh, centrándome siempre en un grupo clase, ¿no? pero que esto lo podemos extrapolar a un grupo de un extraescolar, a un grupo de un Skype, como comentábamos antes, o incluso a ciertas dinámicas que si las trasladamos al mundo adulto, pues quizás no nos son tan, tan ajenas. Eh, hablo de problemática social y de cómo ésta se cuela en los grupos, porque nosotras solemos trabajar mucho eh, el concepto de cultura de grupo. ¿No? Cultura de grupo, entendiéndolo como en todos los grupos hay una parte visible. ¿no? Podemos saber si este grupo, pues, qué edad tienen, cuántos chicos hay, cuántas chicas hay, por qué están aquí. ¿no? Si son un cuarto de la ESO, pues su objetivo es terminar la ESO. Hay aspectos que son muy fáciles de ver, pero hay otros aspectos que están presentes en este grupo que son más difíciles de ver. ¿no? En todos los grupos se establecen roles que no siempre están determinados. Relaciones de poder entre estos roles, actitudes ¿no? que refuerzan eh, o no eh, estas relaciones de poder y que al final acaban conformando una serie de normas invisibles de cómo va a funcionar ese grupo. Cuando hablo de grupo, repito, me refiero a un grupo que está compartiendo una cotidianidad, como puede ser un grupo clase, no un, no un, eh, un número de desconocidos o de desconocidas que se reúnan en un momento determinado, ¿no? sino personas que se conocen. Estas normas que se establecen determinan un poco qué es aquello que se valora en el grupo, qué es aquello que se considera popular, guay, atractivo, ¿no? Y qué es aquello que es menos valorado y, queda, y que quedan los márgenes o que incluso es marginado, excluido, ¿no? y, y que no se acepta en ese grupo. Estas normas pueden coincidir y de hecho coinciden eh, con los valores sociales del contexto en muchas ocasiones. Por ejemplo, si vivimos en una sociedad racista o homófoba, no es de extrañar que aparezcan casos de bullying en que el componente es racista o homófobo. Es decir, al final, en una sociedad que está excluyendo eh, por orientación del deseo, orientación sexual, o por origen o por raza, eh, en los grupos se repiten estas dinámicas. Al mismo tiempo, también los grupos nosotros los entendemos como una pequeña sociedad que tiene sus propios valores. Entonces pueden aparecer cosas como que si en este grupo se valora, pues por ejemplo, desafiar al profesor, aunque ¿no? en, en el contexto social esto no se esté promoviendo, aquellas personas que desafíen al profesorado estarán en el centro, tendrán un rol de poder. ¿no? Esto no, no es muy consciente, no es que se hable abiertamente, pero todas las personas que forman parte del grupo, de este grupo de iguales, saben perfectamente cómo funciona. Cuando tú les empiezas a preguntar eh, quién es el popular y por qué lo es y quién lo ha decidido, van apareciendo ¿no? todas estas dinámicas y todos los valores que conforman la cultura de grupo. Para nosotros es muy importante eh, hablar de este concepto porque precisamente es esta cultura de grupo la que va a sostener un caso de bullying o no. Es, eh, si, si hablamos muy a menudo del rol del espectador o el rol del observador, no de quien está recibiendo directamente la violencia, aunque también recibe daño, eh, es que, que tiene un gran poder de, de acción ¿no? o de inacción. Si ese grupo eh, eso lo está viendo como positivo, eso cuando digo eso digo por ejemplo un maltrato a un compañero o compañera, si esto hace gracia, si esto he aprendido que, que es una broma, si esto me sitúa en un rol de poder, pues no diré nada, o al contrario, a lo mejor lo veo, no me gusta, empatizo, pero se ha establecido una norma en ese grupo de que yo no puedo decir nada a un adulto, no puedo ir a buscar ayuda porque entonces voy a ser un traidor o una traidora del grupo, no el, el gran mito del, del chivato. Para nosotras, en términos de prevención, eh, hacer todo aquello que nos ayude a las personas adultas que estamos acompañando a grupos o a las familias, aunque es un poco más difícil, a conocer esta cultura de grupo, nos puede ser útil. ¿no? Un, un poco retomando lo que decía Coral, de conozcamos y trabajemos las relaciones: ¿no? ¿qué grupo queremos ser y cómo nos relacionamos? Y hagamos visible que hay relaciones y desigualdades de poder, pero que en nuestro grupo podemos decidir un poco pues, cómo la situamos. La situamos en un término de igualdad o, no, o, de, o de abuso, ¿no? este poder. Muchas gracias, gracias. Magalí, deberíamos ir eh, abreviando que quedaría un minuto como mucho. Vale, sí, sí, me, queda, me queda muy poquito. Eh, en este sentido, ¿no? y referente al bullying y al ciberbullying, eh, se repiten en todos los grupos una serie de mitos, de creencias, que os recojo aquí en esta imagen, de... Eh, que, que se asocian a este rol de espectador o, o de quien está siendo testigo de este, de este acoso, de esta violencia, ¿no? Y que, van, eh, que son muy variados, ¿no? Al final, quien está siendo testigo, a lo mejor empatiza, pero le da miedo ser la siguiente persona en el rol de víctima, a lo mejor eh, considera que como yo no estoy haciendo nada, soy neutral o soy ajeno a este problema y no tengo que hacer nada, y esto es algo que, que hemos aprendido, el no te metas en problemas, ¿no? o a lo mejor eh, soy incapaz de distinguir lo que es una broma de lo que es un acto violento y de, y de empatizar con el dolor y estoy dando soporte a que este acoso se mantenga en el tiempo. En este sentido, y para dar también algunas pistas de, de esperanza, eh, retomando el hey, cómo los adultos nos posicionamos en esto, para mí es muy importante recordar el que, el que, hay que a la mínima que tenemos una pista, a la mínima que alguien nos viene a pedir ayuda, el creer, el confiar en, el, en lo que se nos está contando. ¿no? Y al mismo tiempo, a modo de prevención, el no demonizar las, las redes ni las, ni las TICs, sino conocerlas e interesarnos sobre bueno, qué aplicaciones están utilizando nuestros jóvenes, qué referentes tienen, eh, para qué, un poco retomando lo que decía Coral, de que son espacios de relación. ¿no? Un poquito os recojo en estas imágenes el cómo nos acercamos sin ser espías, sino confiando, eh, interesándonos, y confiando y dando por cierto cuando nos llega alguna pista de que algo empieza a no andar bien. Por último, y con esto termino, Alejandro, eh, recordar que, que la participación y fomentar eh, diversos eh, lugares de participación también es un elemento muy, un protector muy importante en términos de prevención para poder, eh, bueno, prevenir ¿no? que lo que pasa en un grupo a lo mejor no me pasa en el extraescolar y esto puede ayudarme a situarme y, y a ver qué es una dinámica de roles y no algo personal.